Nosotros andaba con nosotros porque estaba borracho y en el momento de nosotros jalar para que no le sigan dando más golpes, los doctores, lo, el morenito y otros, lo que hicieron fue que se rebelaron más de la cuenta y nos dieron hasta nosotros. Porque él estaba borracho y entró gritando que la hermana estaba mala, por eso fue, y nosotros no hicimos simplemente nada malo. No, nosotros que no estábamos en la de muchachos, un amigo de nosotros, el hermano de ella estaba un poquito borracho. Entonces llegamos boceando, que la atendieran porque nadie se movía a atenderla. Entonces un doctor, en vez de armar la cosa, lo que vino fue a darle frente. Y que es lo que quiere, que si sé quiere que lo dejen interno ahí mismo también.